Bueno, vamos con la información, es que Según tengo entendido eh, La Policía Nacional tiene cuarteles Y esos cuarteles Están manejados por un presupuesto Que la Policía Nacional Le, le facilita Esos ciertos cuarteles Pues entérense que en Santiago a un, En un cuartel Sacaron a los policías del cuartel Porque debían Dinero, o sea ese cuartel, los, los, los, los policías donde dormían, donde metían presos hasta la persona y todo eso, fueron sacados por falta de pago de la renta. O sea, no tenían el dinero para pagar la renta a los mismos policías que vivían en ese, en, ese, en ese cuartelito en la ciudad de Santiago. Qué lamentable esto. Eh, pero, eh, y así queremos nosotros que la policía tenga una mejor eficiencia, que, que, no, que nos proteja. Pero ¿cómo nos va a proteger si ni siquiera tienen un cuartel donde ellos puedan estar, ya que fueron sacados por pago por falta de pago? Roberto se ríe. Pero. Uno se ríe, pero es verdad. Eh, que se, uno se ríe, pero es verdad. Y la otra información. Si usted ha sentido que, le han robado, que hay personas que le han robado su Facebook... Y hay uno que desde le, que le, Estados Unidos le están mandando unos mensajes como que mira, tírame este número, eh, que necesito que tú me consigas 100 dólares o mándale 100 dólares a fulano. Pues adivinen qué, esos son gente desde la cárcel que están, que están hanqueando cuentas de Facebook y creando cuentas falsas para pedir dinero para extorsionar a personas. Yo conozco un amigo mío que me escribía y me decía Genesis, préstame 200 dólares que estoy aquí en ¿no? Nueva York. Y yo decía, bueno, que hay, pero ese muchacho nunca me ha hablado conmigo ni nada sobre ti, ese tipo de cosas. Pero es que están hackeando cuentas de Facebook. Así que cuídense a la persona de, directamente desde la casa. Yo no sé cómo el procurador, cada día más, yo no sé si si es que va, piensa arreglar las cosas Antes de irse, porque está metiendo mucho La pata, entonces si, si, si eso está pasando En la cárcel, es porque la Procuraduría y el, y, el, y el Estado Permite que gente en la cárcel tenga celular y tengan computadora Que hackeen a esas personas Bueno, esas son las informaciones más importantes En nuestro portal Telenor.com.de. Sigan nuestro Facebook, en nuestro Instagram Y suscríbase a nuestro canal de Youtube Poniendo la campanita para que vean estos videos Recuerda que este mismo video, este mismo video Va a ser subido en el canal de Youtube Así que nos vemos y que siga el toque de mediodía.